Un miembro de la Policía Nacional mató de un disparo a un joven en un hecho ocurrido la madrugada de este lunes, en el Parque Duarte del municipio de Villatapia. El fallecido fue identificado como Héctor Emilio Valerio Núñez, de 24 años, residente en la comunidad El Coco de ese municipio. Según el padre del fallecido, el señor Ramón Antonio Valerio, el hecho ocurrió luego que su hijo sostuviera una discusión con una señora por asuntos desconocidos. Eh, pasó que me, este policía me mate a este muchacho Me da la ganar mente Porque ese muchacho está con, con, conmigo No en mi casa, estamos en un lugarcito ahí Vecino a mi casa ¿Dónde fue que pasó? Eso sucedió en Villatapia, en el parque de Villatapia eh, Él sale por donde una muchacha que está conviviendo con ella Para su casa Y quiso pasar ese, un rato en el parque En el parque eh, eso tiene una, una breve eh, discusión con una señora que no fue una discusión sino, sino de, de verbal, vamos a decir y cuando esa discusión está en curso eh, que llega un policía, la dicha discusión está por terminado que ya el muchacho mío va dándole espalda que se va porque ya la, la, la, la discusión con la mujer y él ha dado por final Llega un policía, supuestamente con un arma de guerra que se la ha llevado, el policía se la ha llevado de, del cuartel de Salcedo sin permiso. Y así, no sé qué lazo tenía el policía con la mujer que el hijo mío está discutiendo, pero cosa verbal, cosa pasajera. Pues cuando el hijo mío da la vuelta, él por atrás lo prende a tiro con esa arma de guerra que caiga, según dicen una UCI. O sea, que suele es tirarle a fiera. Entonces al hijo mío así me da la ganaria mente ¿Cómo entiende usted que, que puede un hombre prenderse el muchacho así? Por la espalda Por la espalda, Dicen que tres disparos le cómo se llama el policía? El policía ahora mismo en este momento no tenemos exactamente el nombre. Solamente él pertenece a la, a la, a la al cuartel general de Salcedo. Sí. Está detenido. ¿Perdón? Está detenido. Está no. también. también me dijo el coronel que estaba de turno anoche con, con el asunto. La investigaciones dijo que el policía estaba detenido. En tanto la policía en su informe expresó que el hecho pasó en momento que agentes de la Brigada Preventiva de esa institución le brindaran servicio a la señora Teyni Ramona Batista la madrugada de este lunes. Dice el informe que Batista presenta herida cortante en el cráneo que se la ocasionó Héctor Emilio Núñez Hoyosizo en ocasión que se encontraban en el Parque Duarte de esa ciudad. Que ese policía que Ultimó, mató a mi sobrino. Está cansado de ir allá a la casa. Ellos parece que tenían algo, algo conveniente como con esa mujer que discutió algo, no sé qué pasó ahí. Porque él fue que lo mató por de por detrás, de, porque ese montón de motor que se ha la casa. Aún no ha sido identificado por las autoridades, el policía que ocasionó la muerte al joven Valerio Núñez, en tanto sus familiares exigen que se investigue este caso, que la muerte de este ciudadano no se quede sin resolver. El cadáver fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses y NACIF en la ciudad de San Francisco de Macorís para los estudios correspondientes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.